De seguro con el video anterior ya andan medios pro Y digo esto porque se viene la segunda mitad de los pro tips en Marvel Snap Muchachos, hoy les voy a compartir los 10 últimos pro tips de Educated Collins Un streamer youtuber que anda en rango 450 a más un jugador de cartas bastante experimentado que ha compilado toda su experiencia en Marvel Snap en estos pro tips que les voy a comentar a continuación. ¡Vamos! Aprende de las derrotas Juega para aprender y también pierde para aprender. Han habido momentos donde mis oponentes juegan algunas cartas y no tengo idea qué es lo que están haciendo o cuál es el arquetipo de ese mazo Hay momentos donde he jugado por 4 u 8 cubos y decidí perderlos para poder ver todo lo que mi oponente tenía para jugar y así poder ver su estrategia completa. Esta es una manera de adquirir conocimientos cuando te enfrentes A situaciones similares Y así estarás mejor preparado No hagas snap en turno 6 A menos que a menos que creas que vas a ganar. Esto parece no tener mucho sentido, pero sucede que si snapeas en turno 6 es porque obviamente crees que vas a ganar y normalmente tu oponente se va a retirar. En el escenario que nadie snapea en turno 6, tu oponente puede pensar que él también tiene las chances de ganar, pero si haces snap, esto puede activar la sensación de inseguridad en el oponente haciendo que se retire. A pesar que tú sabes que no puedes ganar, el hacer snap es darle una razón al oponente para que se retire. Este razonamiento, puede Puede parecer muy raro, por el contrario, si tú crees que vas a ganar, no es recomendable hacer snap. Sobre todo si durante los primeros 5 turnos has tenido jugadas muy sólidas. Pero si crees que no vas a ganar, entonces es el momento de hacer snap y ahí es donde se encuentra la lógica detrás de todo esto. Otra cosa que yo hacía antes y ya no hago ahora, es una estrategia que yo considero tóxica lo que hacía era esperar a que casi termine el turno 6 y justo antes de que termine hacer snap esto puede darle una sacudida psicológica a tu oponente dándote probablemente los cubos en la partida creo que esto es algo bastante tóxico, no me gusta pero este video se trata de dar tips así que de todas formas se los comento. Hazte el hábito de adivinar el arquetipo de tu oponente al jugar su segunda carta. Generalmente los mazos tienen cartas muy claves que se juegan en arquetipos muy específicos. Si el oponente al jugarte una carta y tú podrías indagar en tu memoria todos los mazos que se podrían jugar con esa carta. Entonces tú podrías hacer una predicción de todas las jugadas o todas las cartas que puede lanzar tu oponente en los siguientes turnos. Este sería un gran ejercicio que lo deberías de transformar en un hábito para poder predecir estrategias y jugar alrededor de lo que tú creas que el oponente te pueda jugar. Ponte en el lugar de tu oponente. Esta es una estrategia común que se usa en muchos juegos de cartas. Aquí es donde tú te pones a pensar qué es lo que tu oponente estaría pensando. ¿Qué es lo que cree mi oponente que yo haré? ¿Cómo puedo responder a eso? En un nivel competitivo muy alto, tú juegas en ambos lados. Es algo como esto es lo que jugaré aquí y este es lo que yo jugaría en el lugar de él Incluso el estar pensando en todo esto Puede ser que te tome más tiempo de lo que recibes en cada turno Pero con la experiencia es algo que irás haciendo más rápido Snapea antes que tu oponente sepa que estás ganando Esto es algo que me molesta un poco Como por ejemplo cuando mi oponente juega Jubilee Y el Jubilee arrastra a Infinite Y en ese momento mi oponente hace Snap Cuando realmente mi oponente debió haber hecho Snap Antes de haber lanzado a Jubilee la razón es que si tú creaste ese mazo entonces deberías saber que al jugar Jubilee tendrías una gran chance de poder lanzar o bajar a Infinite es lo mismo como cuando juegas Lockjaw ya que en este escenario si resulta favorable para ti harás que el oponente se retire si realmente confías en tu mazo deberías de hacer snap antes de hacer una jugada que te podría dar una gran ventaja en la partida sin que tu oponente tenga previa idea de lo que va a pasar esto vendría a ser una muy buena mecánica de snapeo la parte difícil de esto es que a veces no sabrías si al hacer esa jugada te va a dar una gran ventaja, pero si tu mazo está construido en base a ese combo y si tiene un poco de RNG, entonces ese RNG debería de estar de tu lado, entonces tú deberías de snapear ya que en promedio ese RNG debería de ser beneficioso para ti, como lo que acabamos de comentar por ejemplo sobre lo de Jubilee y Lockjaw en el escenario donde tu oponente se retira porque bajaste un infinite con Jubilee se podría considerar un cubo desperdiciado que podrías haber ganado si hubieses hecho snap previamente antes de hacer la jugada con Jubilee Toma ventaja de los bots esto va a ser muy importante sobre el tomar ventaja de los bots. En mi lectura sobre esto es que yo al estar en un rango muy alto tengo una chance también muy alta en que me emparejen con bots. Y esto me ayuda bastante a poder estar sobre muchos jugadores. Ya que ganarle a un bot es más fácil que ganarle a un jugador real. Los bots cometen más errores que un ser humano. Y esto sucede cuando tienes un MMR muy alto y hay muy poca gente también que tenga ese MMR entonces generalmente van a estar emparejándote mucho con bots. Lo que querrás hacer cuando te toque con un bot es maximizar tu ganancia en cubos sin importar el rango en el que te encuentres en el caso del jugador promedio es mucho más raro que te enfrentes contra bots pero al momento que te toque la oportunidad de enfrentarte contra uno hay maneras de poder manipularlos para obtener el mejor resultado hay algunos trucos que se pueden hacer para que el bot haga snap Si el bot te va ganando en el turno 4, 5, 6 o va ganando en diferentes ubicaciones entonces hará snap Si tú puedes manipular el resultado de ese tablero a pesar de que puedes ir ganando en esas ubicaciones Engañarás a que el bot siga jugando la partida sin saber que va a poder luego no contestarte a esas jugadas que vas a hacer Aquí Collins nos muestra un ejemplo que es bastante bueno y sencillo de entender Aquí el bot le está ganando apenas por un punto de poder. En la izquierda hay 9 puntos a favor del bot. Al medio hay empate y a la derecha hay 8 puntos a favor de Collins. Este es el momento donde el bot hace snap. Collins tiene doble Spider-Man. Aquí el bot no sabía que Collins tenía Spider-Man. En este momento es donde Collins gana la ubicación del medio y la derecha. En turno 6 él también hace snap. Incluso podemos ver que el bot no tiene chance ninguna de poder ganar esto, pero si tú puedes manipular el tablero donde haces que el bot haga snap, esa será la manera en que conseguirás 8Q. Aunque igual no diría que esta es una ciencia exacta para subir de rango, pero creo que es relevante. El hecho de poder manipular a los bots para ganar más cubos. Hay algunas formas visuales de poder identificar a un bot cuando lo enfrentas. Cuando usan cartas con fondos dorados o con fondos ink o cuando te snapean ni bien comienza el turno sin tomar en cuenta las ubicaciones cuando juegan cartas counters tempranamente como Shang-Chi sin tener nada que eliminar en esa ubicación es algo que un jugador real normalmente no haría hay una lista que Collins nos brinda donde podrán encontrar muchos pero muchos nombres de bots aquí en YouTube les voy a dejar en los comentarios fijados el enlace para esa lista si peleas contra mazos específicos del meta entonces juega sus counters la gente siempre me dice que para peleando contra más de Silver Surfer o Sabu. Si ese es el caso, entonces juega las cartas counters, como Shang-Chi, Encantres o Magneto, que por ejemplo es muy bueno contra mazos de Sabu. Killmonger si estás peleando con muchos mazos Kazoo. o usa Cosmo o Sandman en caso de que te estén jugando mucho a Silver Surfer. Esto vendría a ser una forma de ganar muchos cubos. Por ejemplo, para quienes juegan muchos mazos de Drácula y tienen al final del turno a un infinite esperando para ser descartado. Aquí puedes usar a Morph, por ejemplo, como counter y poder copiar al infinite esto a pesar que no funcione siempre es una estrategia realmente brillante e incluso te podría elevar sobre el promedio de los jugadores competitivos esto de todas maneras es una muy buena filosofía de que si estás peleando con muchos mazos meta entonces juegale las cartas counter una sola carta counter tampoco es que va a arruinar tu mazo incluso a veces sucede que un streamer famoso juega algún mazo y de pronto todos comienzan a imitarlo ahí es el momento donde puedes ejercer esta práctica que las malas rachas no te desanimen a veces, por ejemplo, puede suceder que pierdas varios juegos seguidos de 8 cubos, haciéndote descender incluso hasta 5 rangos. Esto no significa que necesariamente tengas un mal mazo o que seas un mal jugador. Siempre habrán momentos de mala racha. He tenido momentos donde he perdido 3 veces consecutivas 8 cubos. Lo que hago es levantarme de la silla y tomarme un minuto. Esto no quiere decir que esté pensando en que me vaya a rendir o algo así. No, solo pienso que esto sucede a veces. Pasemos la página y sigamos adelante. Debes de entender que a veces tu oponente tendrá justo la respuesta hacia tu jugada O que de repente tu oponente va a tener mucha suerte en esa partida O que inclusive las ubicaciones lo pueden favorecer demasiado a él y arruinarte tu estrategia a ti pero repito, esto no significa de que tú seas un mal jugador o que tengas un mal mazo. Esto significa que a veces te encontrarás con malas rachas y la suerte no estará de tu lado. Y debes de tener la mentalidad de aceptar este tipo de cosas y adaptarte a ello. No temas en cambiar de mazo que vaya con tu estilo de juego. En muchos casos podrás ver mazos meta de otros jugadores. Esto no significa que tú también debas de jugar este mazo y que incluso no cambies ninguna carta. Si alguna carta de ese mazo no te gusta, pues entonces cámbiala. Agrega cartas que te gustan o que tengan más sentido para ti en ese mazo. Es como que en mi caso me veas que estoy en rango 400, entonces pienses que con el mazo que juego tú también llegarías a ese rango. Ajusta las cartas de tu mazo hasta que se adapte a tu estilo de juego y así te diviertas con ello. Incluso puedes mantener ese mazo tal cual sin cambiarle nada y puede que también te funcione. Pero lo que te quiero decir aquí es que no tengas miedo en hacer ese mazo tuyo. Mantén un rastreo mental a tus oponentes. Una vez que alcanzas rangos altos hay una tendencia en pelear repetidas veces con el mismo rival en mi caso en dos semanas seguidas he peleado con los mismos 30 jugadores y eran siempre esos mismos 30 jugadores durante todo el día y si no era ninguno de ellos, entonces era contra un bot siempre. Esto sucede cuando tienes el MMR muy alto. Pues si tú mantienes un rastreo mental en estos jugadores, entonces podrás saber su estilo de juego. ¿Qué mazos suelen usar? ¿En qué momento hacen snap? ¿Y por qué? Esto puede darte cierta ventaja. El poder identificar qué es lo que hará tu oponente. ¿Qué es lo que ellos pueden estar pensando? ¿Qué cartas podrían jugar en ese turno? No es algo súper importante, pero no está de más hacer un una nota mental sobre los oponentes con los que más te enfrentas y que de por sí ya conoces cómo juegan. Y muchachos estos fueron los últimos 10 consejos de Educated Collins. Un jugador que al parecer va a cerrar la temporada en rango 500. Ha sido realmente bastante trabajo el poder traerles toda esta información pero estoy seguro que a muchas personas les va a servir sobre todo a los nuevos que van a entrar recién a jugar Marvel Snap. Solo me queda agradecer al buen Collins por su experiencia y conocimiento y a todos ustedes que han estado Aquí absorbiendo todo esto Y ahora te tengo una pregunta ¿Cuál ha sido para ti el pro tip más Valioso que has recibido en este video? Ya sabes todas las respuestas las puedes dar Aquí en los comentarios, si has llegado Hasta aquí yo te agradezco bastante, recuerda Que como creador de contenido me puedes apoyar Con una me gusteada en el video o también dejando Tus comentarios o incluso Si te ha parecido útil e informativo este video Se lo puedes recomendar también a otros amigos Para que lo puedan ver y así esto se va difundiendo Un poquito más, también recuerda que Tenemos el canal de Discord, el enlace se encuentra en la descripción de este video todos están totalmente invitados y en las noches de lunes a viernes estoy haciendo siempre transmisiones en vivo en mi canal de en la plataforma morada se podría decir ahí ya sabes cualquier duda o consulta que tengas para hacer estamos ahí para poder leerte y demás así que ya sabes te espero allí un abrazo para ti